¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, cuánto tiempo sin vernos, eh Una semanita ya sin subir vídeo Pero no pasa nada porque aquí tengo 3.333, eh Tiene guasa la cosa Dejar un like si queréis que haga aperturas así de máquinas De 1.111, 2.222, etc ¿Vale? Entonces vamos a abrir esta cantidad de máquinas Vamos a empezar ya Me he cortado el pelo como estáis viendo muy muy chulo Muy guapo que voy Ahí está, esta primera bola común A ver si a partir de este vídeo Consigo sacar otros nuevos vídeos Como puede ser algún coche nuevo fusionado Que podamos conseguir Ojo, que podamos conseguir En esta pequeña apertura de 33 máquinas Que van a ser Ahí está Vamos a ver qué nos puede tocar ahora Vale, épica A ver si tuviéramos un poquito de suerte Y no saliesen las la, los coches que queremos No, estos que tenemos ya maximizados evidentemente Bueno, me habéis dejado los... Ah, tengo que deciros una cosa Para el último vídeo que subí Que no es de Crash of Cars Que es un vídeo probando comida japonesa con mi novia, dulces y chucherías entre, entre las galletas de Shinchan etc He visto os ha gustado mucho Habéis dejado hay un 100% de, de cantidad de likes o sea que os ha gustado bastante, me habéis dejado muchos comentarios me habéis dicho que os ha gustado mucho que cambiase de contenido bueno, yo voy a seguir subiendo Crash of Cars y aparte alguna cosita así para que me podáis conocer un poco más traer otro tipo de contenido, creo que la caja que traje de dulces japoneses es buen contenido si no habéis visto el vídeo podéis ir a verlo, lo dejaré arriba en la descripción o Perdón, abajo en la descripción o arriba en notificaciones Bueno, os ha salido la Giroesfera Guay del Paraguay está, bola común Bueno, la verdad que me alegré mucho porque os gustó bastante Ya los que no lo hayáis visto podéis ir a verlo Está, para mí, para mí entender, muy muy chulo Y bueno, dejar un like si, si queréis que traiga más contenido diferente Vale, van a sacar diferentes juegos mirad, por ejemplo, he pensado en subir fortnite en subir el fornite la... sabéis que yo tengo el pase, me voy comprando todas las, todos los pases de temporada y si queréis que para el siguiente pase de temporada suba vídeos en plan eh, consiguiendo los lo desafíos en plan el mapa oculto, la estrella oculta, el mapa del tesoro de esa semana y ya aparte alguna partidica buena que me salga Porque no suelo ganarlas Bueno, dejad un like Dejadmelo en los comentarios os gustaría que subiese ese tipo de contenido Sale el coche de bebidas Enseguida subiremos de nivel 60, a nivel 61 No sé exactamente qué Power Up se mejora Nosotros Para arriba, eh chicos, para arriba Mejorando la cuenta poco a poco Está este camión de helados Que se parece mucho al camión de helados de Fortnite Ahí está Vayan quedando menos máquinas eh, Común A ver el Quad El Quad sí sale Uf. Vosotros sabéis que el Quad No me va a salir nunca <ríe> Por más que lo vida no me va a salir A ver, a ver, a ver, a ver Rara, bueno, y lo que yo os he dicho antes, se me ha ocurrido la idea de subir eh, apertura de máquinas de en plan 1111, 2222, por subir algo diferente a Crash of Cars. Bueno, si vosotros tenéis alguna idea, dejármela en los comentarios, porque yo intentaré hacerlo Voy a intentar hacer todo lo que pueda exprimir este juego al máximo. La verdad que me gusta y yo creo que se le puede sacar mucho más Lleva tiempo Crash of Cash sin poner nada en Facebook Ya sabéis que en cuanto Crash of Cash, publica algo en Facebook Alguna novedad, alguna... <risa> Espera, esperaba un poquito que nos ha salido legendaria Le voy a dejar aquí el móvil Voy a darme los ojos, me voy a tapar los ojos Y le voy a dar... ¿Qué que queremos? La ambulancia ¿Por qué? Porque la necesitamos para un coche fusionado. Vale, le voy a dar. A ver, le voy a dar. Ah, no sé si le he dado. Vale. Creo que ha salido. Espero y deseo que sea la ambulancia. Y no el coche de velocidad. Vale, he mirado. Hemos subido de nivel. No sé todavía qué coche. Nos han dado. Vamos a ver qué power-up se nos mejora. Vale, el caño dispersión. Más... Uf. 50% más de daño. 50%. Es mucho por ciento. Camión. Monstruo. Que no teníamos hasta hace poco porque lo dimos para un coche fusionado. Bueno. No le voy a hacer un feo, pero... ¿Por qué no me salen las que quiero? ¿Por qué no me salen? Vale. 500 justos de gemas, ¿eh, chicos? Bestial. Vale, vamos a seguir. ¡Ah! ¡Que de esa ambulancia! Vale, común. Común. Que lleva el nombre de Quad. Uy, me ha asustado un poco, ¿eh? Vale, corta césped, ya sabéis que es un nuevo coche, esta última actualización. Y lo que estaba diciendo antes es que. Bueno, que Last of cast lleva tiempo sin poner nada. Que tal, que ponga algo. Que información, de lo que sea, de lo que sea. Yo os lo digo, subo un vídeo diciéndolo y, y ya está chavales Si queréis estar atentos Suscribiros, darle a la campanita Es importante porque si no No os notifican los vídeos Aquí está este coche de astronauta De estos últimos coches Ocultos La verdad que me gusta mucho El diseño de este coche de astronauta El Omni Si habéis jugado con el, con el Omni Este último coche Oculto Consigue en desfiladero Tenéis que hacer antes unas cositas Si no lo tenéis, tenéis el vídeo para verlo En mi canal Pero he jugado un poco en el omni Y no me ha gustado, eh chicos El manejo no me ha gustado nada Para mí de, la, de los peores Coches ocultos que han sacado Aparte de que me lío un poco Porque es exactamente igual Por todos los lados Y en el tema orientación No sé para dónde ir Vale, otra vez el corta césped. Quedan 17 máquinas ya. A ver si tuviéramos un poquito de suerte y subíamos un nivel más. A nivel 62. No estaría nada, pero que nada mal. Y bueno, chicos. Lo dicho. Suscribiros. Porque muchos de vosotros me veis los vídeos. Y no estáis suscritos. Suscribiros. darle a la campanita. Porque voy a venir muy fuerte. Dentro de poco voy a subir nuevos vídeos. Con diferente contenido, aparte de Crash of Cars, Clash of Cars. Lo voy a seguir subiendo siempre. Y me voy a traer un nuevo juego, ¿eh, chicos? Así que estaros muy atentos. Vale. Épica. A ver si fuese el Arieto o el Barreminas. ¿Pero Que me sale siempre Siempre las mismas. Montacarga. ¡Hola! Ah, el montacarga. ¿Eh? Vale. Otra épica, ¿eh? Otra épica. Venga. La épica, la épica. Bueno, el estruendo. Estruendo, ¿eh? Coche que sé que a vosotros os gusta mucho. A mí también. Eso de que vaya muy rápido y encima todo tenga la, la propulsión. Top. Venga, dámela. Ah. Quería una legendaria. Pero no, Crash of Cars no te da lo que quieres. Ahí está, este carro de guerra. Maximizado, dos gemas. Ahí están. Madre mía, chicos, no digo nada y lo digo todo. Cuando tengamos bastantes gemas, quién sabe si mil o así. A ver lo que podré hacer con las gemas. ¿eh? Estoy pensando en qué puedo hacer con las gemas, pero ya tengo. 513 que me parecen muchas, ya ahora mismo podría coger y abrir 5 máquinas legendarias así de golpe, pero bueno me voy a esperar más para el que sea más épico todavía, está otra común, sale el surfista, lo mejoramos a nivel 8, más 10 de experiencia, nos colocamos a 75 de experiencia de subir de nivel, a ver si tenemos un poquito de suerte y con estas 11 máquinas que quedan subimos mínimo. De nivel. Ta, si consiguiéramos algún coche que necesitáramos.. Perfecto. Veo un coche pequeño. Encima de todo, gris, con un poco de azules. Me guiñados. Es que estoy deseando que salga el cuadro. No por nada, sino para quitármelo del medio. Para quitármelo. Y está, a ver si nos saliese otra legendaria. No estaría nada, nada mal. Está esta común Oh la momia Nos dan una gemita una gemita, una gemita Vale bueno chicos Si lo dicho están muy atentos Voy a subir más vídeos Entonces tenemos esta pequeñita Entre comillas aperturas La verdad que suelo hacerla siempre Alrededor de 30 máquinas Más menos si son más mucho mejor pero bueno, está... Está común... Salen todo el rato las mismas. Esto en plan... Si tú empiezas una apertura, te suelen salir constantemente todo el rato las mismas. plan No suelen salir todo el rato diferentes. Por ejemplo, una morada, que no te extrañe que, hay, que nos haya salido anteriormente ya en esta apertura. Plan, justamente la anterior. 6 máquinas y me parece a mí que yo no sube de nivel hoy, vamos, ni para tiros, a no ser que me salga una legendaria no sube de nivel Bueno, este coche Horizont Que se consigue jugando con compañeros online Ahí vamos Bueno, al menos ha salido una legendaria ¿Qué ha sido ese camión monstruo? Venga, dame algo, muchacho. Dame algo. Coche de lujo. Bueno, más 10. Nos ponemos con 155 de experiencia. A ah, nada. ¿Eh, chicos? Venga, todavía descarto subir. Si os sale alguna épica... rara... Mira, la rara por ejemplo, creo que nos dan, si no la tenemos maximizada, más 20 de experiencia, puede ser? Bueno, pues no lo vamos a saber porque ya la tenemos maximizada Está, tres máquinas, cruzo los dedos, cruzo los dedos Toma, toma, legendaria, legendaria, vamos No es la que quiero y está maximizada. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Me cago en la mar? ¿Me cago en la mar? ¿Me cago? Qué mala suerte, eh. Muy, muy mala suerte. Mira que es una legendaria, eh. Pero... A pedir cualquier otra. Bueno, no. No cuidamos cualquier otra que me dan el coche de velocidad. Y a esa la tengo ya más atragantada aquí. No sabe Dios. Bueno. Última máquina, ¿eh, chicos. Ponemos guapos. Venga, eh. Común. Puede terminar bien. O puede terminar bien también, pero no tan bien. La apertura no ha estado nada mal. Vale. Más una gemita. Y nos vamos a quedar muy cerca. Pero que muy cerca de nivel 62 Que supongo que subiremos para la próxima apertura Tenemos por aquí el Lowrider Furia, Concepto Nos falta un mini auto Por aquí eh, el Quad Por aquí la ambulancia Dos legendarias, ¿eh, chicos Nos podría haber salido la ambulancia Bueno, un ariete por aquí El Barre Minas Y este coche Que necesitamos 9 swing, tenemos uno. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis un gran like y nos vemos en el próximo vídeo.